Yo soy Agustín Peña y soy jefe de Contenidos Hablados y Culturales de Ibero 90.9. Yo me llamo Almendra Hernández, soy locutora de Ibero 90.9, conduzco el turno de las 6 y media a las 8 de lunes a viernes, se llama Aliel, y también soy realizadora y conductora de Moebius 90.9. Eh, soy Iván Martínez y colaboro en Moebius 90.9. Me llamo Carmen Alcázar y soy locutora. Wikipedia sí. tiene un programa que se llama Moebius y lo que hacen es ligar distintos temas que en principio parecen no tener ninguna conexión. Eh, no sé, cosas inconexas en apariencia, resulta que siempre tienen algún punto en común y eso lo vemos con todos los enlaces que hay a través de la página o de la plataforma de, de Wikipedia. Simulamos el efecto auditivo de hiperenlaces en Wikipedia. Vamos de un punto A a un punto B con varios grados de separación, que en este caso son artículos de Wikipedia. Para alguien que no ha escuchado Moebius, es un formato bastante sencillo. Tenemos, eh, digamos, dos bloques formales. Eh, el primero obviamente decimos de qué se va a tratar el programa, decimos las conexiones que vamos a hacer. Entonces en la primera parte del programa digamos que soltamos más o menos la mitad de las conexiones, tenemos una rola que separa eh, en la siguiente mitad y ya en la otra parte lo que hacemos es volver a repasar lo que ya llevábamos eh, trabajado, más las siguientes conexiones para redondear eh, nuestro programa. Ha sido una gran experiencia, eh, llena de aprendizaje y, y de conocer a personas muy valiosas, eh, de difundir de otra manera poco cotidiana el trabajo que hacemos en, en Wikipedia, miles de voluntarios y voluntarias, y ha sido también momentos de mucha diversión y de sorpresa también ¿no? Comentar temas que pareciera que no tiene nada que ver en Esta colaboración que tenemos con Wikipedia se me hace un muy buen ejemplo o un muy buen eh, modelo de eh, multimedios o multidisciplinas porque evidentemente Wikipedia es una plataforma de conocimiento en línea ¿no? eh, que se genera por un sistema colaborativo. Ibero 90.9 también se genera por sistema colaborativo o de voluntarios eh, y nos parecía pues, interesante tener ese tipo de conocimiento a partir de esa plataforma en nuestra estación de radio. ¿no? Ibero 90.9 para mí es un referente desde hace mucho tiempo. Me parece que es la única estación en el, en el FM que tiene un discurso libre, abierto, y eso es muy parecido con Wikipedia. Ahora, para mí, o sea, antes Ibero era como ay, pues una estación radial que, que escuchaba a veces, pero ahora es como ay, parte de mi orgullo, así como, ay, yo colaboro en Ibero 99. Me encanta que nos tomemos el tiempo de explicarle a la gente cosas que nadie más lo haría si Wikipedia y Moebius no estuvieran ahí, pues. Pues sí, es prácticamente llevar un medio a otro, y colaborar juntos, ¿no?